¿Qué pasa con Hoy os voy a enseñar a capturar a todos los Pokémon dominantes Porque sí chicos, se pueden capturar Y muchos me lo habéis preguntado que si puedo hacer vídeo que dónde están Tranquilo porque te voy a hacer una guía detallada Y además te voy a enseñar a conseguir las cintas exclusivas de estos Pokémon Así que, sin más, vamos a darle caña Ya estamos aquí en nuestra partida Y como veis, estoy delante del primer dominante, chicos, de Klauf y si os fijáis tiene una singularidad y es que primero es un Klauf bastante grande y segundo no es un Klauf cualquiera, es el Klauf dominante, ¿por qué? porque aunque yo me choque con él no eh, inicia combate, simplemente está ahí y punto, esperando a que hables con él. Te voy a enseñar dónde estoy exactamente para que no tengas ningún tipo de duda de en qué punto concreto estamos. Es en la parte norte de toda esta zona que era pues por aquí donde estaba el dominante, ¿vale? Al lado de Pueblo Altamía. Y sin más, una vez has llegado hasta aquí, decirte que antes de empezar a hablar con él, te recomiendo que guardes partida por una razón, y es que. Los dominantes solo se pueden capturar una vez y si los pierdes se acabó, caput, te has quedado sin dominante Yo como tengo mil master bolas voy a hablar con él y como veis se inicia el combate como si no pasara nada Como siempre con bugs, no, no hay bugs, perfecto Y nada, nivel 16 como veis nivel muy bajito, le tiro la master y marchando, vamos a por el siguiente. Aquí estamos con Bombardier. y antes que se me había olvidado deciros, no podréis capturarlos en lo que sería el combate normal de la historia, ¿vale? Esto es después de haberlos derrotado de normal, vuelves a este sitio y te los vas a encontrar, por supuesto, mucho más pequeños, ¿vale? Como veis... Es... O sea, no tiene nada que ver con el pedazo de bicho con el que te enfrentas en la historia eh, Os voy a enseñar dónde estamos en, vamos, absoluto detalle Creo que el combate contra él es por aquí arriba Pues es de camino, más o menos en la zona donde caen las rocas Esta que es como el típico, pues por donde tienes que pasar cuando quieres llegar hasta él, ¿vale? Y sin más, pues aquí está esperando como... No sé el tiempo que lleva aquí volando Porque llevo como 80 horas de juego y todavía no los había capturado, es increíble Vamos con... ¿Cómo se llama este Pokémon? Ordworm, vale <ríe> O sea, no me lo voy a aprender, lo siento Es lo que hay, hablamos con él Y le vamos a capturar, y no sé por qué no os he enseñado Dónde está, o sea, ¿qué me pasa en la cabeza? Bueno, le voy a tirar directamente a la Master, vale O sea, ni me complico Let's go, nivel 29, ni tan mal, compañero y aquí lo tenéis, muy cerquita de Ciudad Leudal, en este especie de montículo que se forma aquí al lado de una cueva, vale, lo tenéis, vamos, o sea, no os podéis ni equivocar compañeros, de hecho, os voy a enseñar como referencia esta pedazo de cueva, que no sé qué tipo de tesoro habrá aquí, pero no lo voy a dejar en el vídeo. Bueno, creo que este no hace falta que os explique dónde está, pero bueno, por si acaso os voy a enseñar la ubicación clavada. En vuestro caso, si sois de Pokémon Púrpura, en vez de salir Colmi Largo, saldrá Ferrodada, si no recuerdo mal. Y ya está, sin más, o sea, es... sabéis dónde está, porque este momento cuando lo ves, dices, ¡ojo, el Donphan es de paradoja! Y aquí tenéis al quinto y último dominante, a nuestro amigo Tatsugiri, que le está atravesando una hoja. ¡No! Vamos a hablar con él. ¡Ay! No os he enseñado dónde está. Me cago en San Pito Pato. Otra vez. Voy a capturarlo y os lo enseño, chicos. Bueno, yo creo que no había pérdida, pero bueno, por si acaso alguien tenía alguna duda de dónde estaba, era en esta isla de aquí, ¿vale? Justo en la punta, en la de la más hacia la derecha, básicamente. O sea, por favor, ¿eh? Al lado de los puntos de vuelo... Lo... Creo, creo que no hay, no hay ningún tipo de duda. Y bueno, aquí tenemos el equipo completo de nuestros Pokémon dominantes. Y os voy a enseñar la insignia o el emblema que tienen únicos estos Pokémon. Cuando vais a datos, si lo tenéis dentro del equipo, en la caja no se puede y no sé por qué, podéis ir hacia la derecha del todo y te pone cinta o emblema. De verdad, yo voy a dejar de ponerme aquí en los vídeos porque no sé qué hago. Que estoy siempre en medio. O sea, es increíble, chicos. Me voy a poner aquí abajo y se acabó. Y si pulsáis el botón A, vais a encontrar un emblema especial. El emblema Dominancia. Que distingue a un antiguo Pokémon dominante. Klauf, el antiguo... Otra vez en medio. O sea, yo... Yo estoy flipando. Ahí, por favor, lo estáis viendo. Klauf, el antiguo dominante. Se la ponemos, por supuesto. Y una vez le ponéis este emblema, chicos, sin más, vais a poder conseguir que en combate se le llame como pues, Klauf, el gran dominante, o el antiguo dominante. Bombardier, el antiguo dominante. Cuando lo sacas a combatir. Sí, pero ojo, esto no es todo. Hay otro emblema que es... Eh, especial y que se le puede dar a estos Pokémon y ahora te lo voy a enseñar. Si nos venimos a esta zona de Ciudad Meseta te la voy a enseñar en concreto, está justo al lado del centro Pokémon de la izquierda, en esta placita hay una señora que nos pregunta quieres que evalúe el tamaño de un Pokémon? Y chicos, sabéis que estos Pokémon dominantes son Enormes. Por tanto, nos va a dar un premio con cada uno de ellos, que es un emblema especial A ver si eh, podemos darle alguno de estos Bueno, no estáis viendo el diálogo, pero me ha preguntado, ¿vale? Yo supongo que le he dicho que sí, porque yo tampoco lo estoy viendo Y le vamos a enseñar primero a Klauf. a ver qué nos dice Hola, vamos a echar un vistazo a Klauf. Esto sí que es un ejemplar colosal y lo demás son tonterías Es muy raro ver uno de este tamaño Habría que inscribirlo en alguno de los libros récords El Klaus más grande del mundo Y si no me equivoco le voy a dar un emblema por estar tan hermosote Let's go Y nos da el emblema enormidad Entonces si queréis podéis ir a vuestro Klaus Y os venís a los emblemas Y ahora tenéis el emblema enormidad Klaus enormidad el gigante. Esto, que sepáis que no lo tenéis que hacer solo con Klauf, podéis o bueno, con los dominantes. Podéis hacerlo con cualquier otro Pokémon de otra especie que tengáis que sea el más grande, que tenga el tamaño máximo, ¿vale? Para saber si tiene el tamaño máximo, pues bueno, pues miráis los datos de la capacidad de tamaño que pueden tener. Si, os, si recordáis, en los bocadillos se pueden hacer algunos que te dan poder enorme o poder diminuto, ¿no? Pues sirve para conseguir justamente estos emblemas y bueno, si lo consigues con un Pokémon que no sea un dominante, pues tienes una especie bastante especial compañero. Y ya estaría compañeros hasta aquí el vídeo, espero que te haya gustado y si es así, revienta ese botón de like, aprieta ese botón como si no hubiera un mañana y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!